¡Hola! En este vídeo te voy a hablar de una herramienta de productividad que te permite teclear muy rápido con tu teclado. Se llama AutoHotKey y espero que te guste porque a mí, la verdad, me ha salvado la vida. Esta es la herramienta que la podéis instalar desde aquí. Ya pondré el enlace en la entrada del blog de Bondona. y Simplemente se trata de escribir líneas que empiecen así, dos puntos, dos puntos, después la abreviatura, y después lo que sería el texto expandido. Lo voy a probar en el blog de notas, aquí a la derecha, pero lo podrías eh, hacer y sirve también para cualquier aplicación. Puede ser Word, puede ser Excel, puede ser tu herramienta de traducción. Así, por ejemplo, en este caso, la abreviatura, digamos, normalizada, se expandiría a ayuntamiento, ¿lo veis? SW es una abreviatura que puedes poner. La que tú quieras se expandiría software. ¿eh? La Q, después de escribir un espacio, se expande a Q. TV puede ser también, ¿vale? Ha salido una coma porque después se ha escrito una coma. Si pones eh, cualquier signo de puntuación por ejemplo, Q y un paréntesis, pues se expandiría también el texto. ¿De acuerdo? AutoHotKey también puede servir para corregir errores ortográficos. ¿Vale? Por ejemplo, yo me tiré años escribiendo por uke hasta que empecé a utilizar AutoHotKey y ya no volví a cometer este error porque AutoHotKey lo corrige automáticamente. Así, al escribir un espacio, se corrige, ¿vale? El PUD... Esto ya cada uno puede poner aquí las dislexias que cada uno tenga. El tú puedes... Pues lo cambia, lo autocorrige, ¿de acuerdo? Una aplicación más sería, por ejemplo, aplicar las última, los últimos cambios en la, en la ortografía de la Real Academia Española. Por ejemplo, solo de verdad, pues debería ir sin tilde. Si estás acostumbrado a ponerlo con tilde, pues con esa línea se te cambiaría, ¿vale? Guión. También debería ir sin tilde en principio. Así que si lo quieres corregir, pues ahí lo tienes. Luego, eh, por ejemplo, puedes preferir escribir vídeo, como se dice en español de España o video como se dice en Latinoamérica. Si prefieres una u otra, pues puedes, puedes decidir cuál es. ¿Ya? Por ejemplo, como después de la interrogación, casi siempre iría con tilde, casi siempre. Entonces, si quieres eh, simplificarlo, puedes ponerlo así. ¿vale? No solo se pueden eh, expandir palabras sueltas, sino también frases. Por ejemplo, y nunca mejor dicho, por ejemplo, se expandiría así, incluso con la, con la coma, y textos que aparecen muchas veces en lo que estés traduciendo. Por ejemplo, si escribes LCP y este, esta abreviatura te sugiere que es la célula procariota, pues puedes ponerlo así. La célula eucariota, es pues así. Puedes poner aquí cualquier texto que a ti te aparezca bien. Vale, ¿de acuerdo? Reacción exotérmica, pues sería así, ¿vale? Luego otra, por ejemplo, puede ser frases, eh, textos de verdad muy largos. Villaconejos de abajo se expandiría eso el Ayuntamiento de Barcelona. Lo he escrito mal. Ayuntamiento de Barcelona se expandiría ahí. Vale. Eh, de hecho, conocí un traductor que se quedó un par de días escribiendo estos ayuntamientos, estas consejerías, escribiéndose un montón de, de atajos de teclado que luego le sirvieron mucho. De hecho, este traductor dice se van a gloria de que ha podido traducir hasta 6000 palabras al día simplemente teniendo en cuenta estos atajos. vale Es una cosa que estoy completamente de acuerdo. Una aplicación más sería, por ejemplo, si tienes que escribir tu correo electrónico en, en una web, en, una, en Internet, para suscribirte a, algo, a algún boletín. Por ejemplo, puedes poner eh, tu correo electrónico y una combinación muy fácil de teclas, por ejemplo, eso. Y de esta forma puedes estar completamente seguro, puedes tener la seguridad de que este correo está bien escrito y no, por ejemplo, que lo has tecleado todo y lo has tecleado así. ¿vale? Bien, avanzamos un poquito más y aprovechamos para incluir el, un parámetro que es S, la C, que antes lo habíamos puesto, que en todos estos casos no aparecía, ¿lo veis? Eh, la C sirve para distinguir entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo. Si queréis abreviar eh, una locución adverbial, por ejemplo, por otra parte, y escribís eh, POP en AutoHotkey, veis que no pasa nada. POP no hace nada. Pero en cambio, si escribís la primera P mayúscula, por ejemplo, pues veis que se que se expande al texto que creéis, incluida la coma, que casi siempre va ahí, en estas locuciones adverbiales, ¿vale? También se puede utilizar ToHotKey para ejecutar programas, por ejemplo. El acento circunflejo que veis ahí de verdad significa la tecla control del teclado. El símbolo de exclamación de cierre es la tecla alt, así que si yo escribo Control alt w pues se debería ejecutar Word. Vamos a ver si es verdad. Aquí lo tenéis, muy bien. O si ejecutáis Ctrl-Alt-X, se ejecuta Excel. He puesto estos programas Word y Excel como ejemplo, pero podéis ejecutar cualquiera, cualquiera que esté instalado en vuestro PC. También podéis... Eh, abrir documentos, y el documento se, eh, se lanzaría con el programa que tengáis por defecto en vuestro Windows, por ejemplo. Si ejecutáis Control alt 1 se abre en este caso en un documento, pedidos.xt, que está en esa ruta que habéis puesto. Y no sólo se pueden abrir documentos, sino también Páginas web. El símbolo de almohadilla significa la tecla Windows del teclado, ¿vale? Así que si yo pulso Windows Z, pues se abre en vuestro navegador predeterminado la página web que habéis querido. ¿Lo ¿Habéis visto? Y además se pueden ejecutar varias líneas a la vez. Para eso. Os pongo aquí un ejemplo. Aquí se van a ejecutar estas, estas tres líneas. Después de pulsar Windows N, se va a abrir una página web, se va a abrir el blog de notas y Word. Vamos a probarlo. Bueno, pues aquí tenéis Word, aquí tenéis el blog de notas y aquí tenéis el navegador con la página web que habéis querido. ¿vale? Avanzamos un poquito más. Una aplicación súper interesante que yo utilizo mucho es para crear una plantilla, un texto enlatado que utilizo mucho cuando escribo o contesto mensajes, correos electrónicos. Y es, por ejemplo, si pongo esta abreviatura, es la que yo he querido, pero vosotros podéis poner la que queráis. Y al darle, por ejemplo, un espacio, pues veis que se expande a todo este texto, el que vosotros habéis puesto ahí. ¿Vale? Esto os puede hacer ganar mucho tiempo. Otra, otra cosa más, y aprovecho para aplicar el parámetro asterisco. El asterisco aquí puesto significa que el texto se expandirá aunque no se escriba el espacio, por ejemplo, hxxxg. Habéis visto que cuando he escrito la g, enseguida se ha disparado. Otra vez, hxxg. En cuanto escriba la p, se dispara el texto. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Esto puede venir bien o no. La posibilidad tenéis. También podéis utilizar autohotkey para crear firmas, o varias, una o varias, por ejemplo, para mí, FR1 se me expande aquí, se expande automáticamente sin espacio porque, como veis, tiene puesto ahí un asterisco. O FMR2, otra forma. Esta sería otra firma, ¿vale? Y además aprovecho para contar otra posibilidad. Eh... Esta sería, digamos, la primera, que enter significa pues, cada uno de los retornos de línea que hay. Y la segunda posibilidad, la segunda forma de prepararos la macro, sería escribir lo que queréis, esto, entre paréntesis. y ¿vale? Esta quizás es la forma más, más fácil. Para terminar, a menudo querréis editar esta macro, este archivo, que se llama autohotkey.hk. En este caso, podéis nombrarlo como queráis. Y podéis editarlo, cambiarlo, y entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Para ello, voy a copiar esta línea. Voy a añadir el parámetro C, que si os acordáis, permitía que autohotkey distinguiera entre mayúsculas y minúsculas. Y voy a poner en la segunda línea que he añadido, con la C mayúscula... Eh, ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es, primero, guardarlo. Ya está guardado. Y en la bandeja del sistema, el icono este verde con la H, que es de, de AutoHotKey, botón derecho y le damos a Reload this Script, ¿Vale? Y solo por probar, pues... Aquí lo ha hecho bien, ¿lo veis? En cambio, si lo escribo con la C mayúscula, ¿vale? Esto tenéis que tener cuidado porque, por ejemplo, si escribís esto, pues no va a escribir ni, no va a expandir ni una línea ni la otra porque la O está mayúscula, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado. La verdad que AutoHotKey tiene una serie de beneficios increíbles. Os puede hacer teclear más rápido. Esta es la idea que yo tenía al principio cuando empecé a utilizar esta herramienta. Y luego me di cuenta de que también si decidís eh, escribir algo, expandirlo a lo que queráis, podéis estar seguro de que eso está bien. Os puede dar una seguridad tremenda. Y ya sabéis que os permite abrir programas, abrir documentos, abrir páginas web y, además, eh, lo podéis personalizar, podéis poner los atajos de teclado que vosotros queréis en cada momento. Incluso os podéis llevar este archivo AutoHotkey HK o el que tengáis, de un ordenador a otro. Así podéis eh, controlar varios ordenadores siempre de la misma manera. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es todo. En la próxima entrada Hablaré de funciones más avanzadas de alto hotkey. Venga, un saludo. Hasta luego.